¿Cómo quitar las actualizaciones automáticas de las aplicaciones? Video sencillo y rápido, no como otros. Para esto, tenemos que entrar lo que es aquí en la Play Store. Luego de aquí arriba, hay una imagen que representa al perfil. Pulsamos. Cosa que sale, Este es un menú y le damos aquí donde dice configuración. Esperamos un ratito y aquí le damos en la segunda opción. Se extiende estas tres opciones y seleccionamos la segunda opción de actualización automática, a ti te va a salir en medio o arriba, simplemente seleccionas el de abajo donde dice no actualizar app automáticamente, bueno esto es todo el video espero que te haya gustado, dale manito arriba y suscríbete al canal